Hola, buenas tardes, mi nombre es Mayra Rodríguez me encuentro aquí en las oficinas del abogado Eduardo Soto eh, hace 15 días recibí mi residencia y estoy muy contenta ya que sus servicios fueron excelentes eh, jamás pensamos que iba a ser tan rápido pero el doctor y su personal muy profesionalmente eh, me ayudaron y Gracias a Dios y a él, recibí mi residencia. Eh, mi caso fue por petición familiar, me casé con un ciudadano americano y él hizo su, eh, la petición y eh, obtuve mi, lo que tanto queríamos. Gracias Eduardo Soto y de verdad eh, ellos son 100% seguros y lo que dicen lo hacen. Gracias.